¿cómo están? Bienvenidos a este subprograma La Dulce Verdad y así comenzamos. comenzamos!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 ¿Qué onda, raza? Oigan, pues mi nombre es Dulce y mi compañero... El Neira. ¿Qué rollo, Dulce? ¿Cómo andas, wey? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo oh, andas? <ríe> y yo, todo mal, güey. Oigan, pues estamos bien contentos, bien emocionados porque estamos estrenando Casa Nueva. Andamos en Casita Nueva, banda. Traemos bandita nueva. ¿Cómo está la bandita? Está chidito. ¿Qué rollo, qué rollo? Oigan, oh, yeah. gracias, gracias, producción. Muchas gracias por confiar en nosotros. Gracias. Esperamos que todo esto salga bien chingón. Quede, quede guapo, quede guapo, quede chidito, quede sabroso. Sí, porque la verdad es que ya nos hacía falta así como que algo nuevos nuevo, aires, algo aires, chido, algo aires. mamalón. Oye, ¿por qué? Oye... Resúmele a la gente el estudio, está bien perrito, mira, tenemos nueva imagen, nuevo todo, oye, está guapo, ¿eh? Ya estoy bien emocionada. Y pues bueno, agradecer a Ciber TV que nos abrió las puertas. Y oye, lo que pasa es que hay que decirle a la gente que vamos a tener en este programa, que ya lo teníamos, pero vamos a renovarlo. vamos La a tener... segunda temporada, la segunda temporada. Que la segunda temporada y vamos a tener cápsulas, vamos a tener unas cápsulas nuevas que luego van a estar ahí viendo en el trayecto del programa porque van a estar bien divertidas, así que ya saben... Eh, suscríbanse, compartan, activen la campanita para que les esté llegando todo el contenido que vamos a estar grabando. Oye, pero Dulce, platícame, ¿qué pedo con las cápsulas? Oye, las cápsulas, es que la verdad es que se nos ocurrió así como que tener unas secciones ahí donde podamos eh, pues decirle a la gente, por ejemplo, cómo se hace, es una de las cápsulas que vamos a tener okay, okay. En, tú sabes que la gente eh, hay gente de todo, ¿verdad? Sí, y sí. pues bueno, hay gente que de repente oye, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo hago un lonche? Es que el chile, no yo no sé coser nada, la no sé qué pedo, no wey. quería decirlo tan, tan sí, gacho, güey, pero la, bueno, la, la, hay gente muy pendeja, güey, que, es, que no sabe hacer, hacer nada. Lo que es, pero bueno, oye Dulce, a partir de ahora todos los programas se los vamos a estar dedicando a la bandita. Hay una hora a quién le vamos a dedicar a este programa. ¿A quién? Al pinche Acevedo. No, no sé es ah, ese güey. Ese es un portero. Ese, sí, espérate, sí, te voy a platicar, sí. te voy a platicar. Es un güey que trae acá, el que vio como príncipe, una mamá, así, ¿Sí lo has visto, no? Sí, sí lo he visto. Bueno, ese güey es una riata, no, hombre. Cállate, es otro pedo ese güey. Pues ni tanto, porque no se lo llevaron. No, se lo llevaron a la selección. Oye, toda la bandita está bien agüitada, porque pues se un sí. puro cascajo bien feo. Puro cascajo bien feo. Bueno, le vamos a dedicar el programa al pinche Acevedo. Un, un. No, este, este programa va dedicado para ti, que te quedaste como novia de pueblo, vestida Oye, de alborotado. ¿Y luego qué pedo? ¿De qué? ¿Con este ah, cabrón? Pues no iba a venir contigo, güey. No. Ah, no mames, güey. Siempre llega tarde, güey. ¿Qué pasa con Tepo? Ni, ni, ni el primer programa. No, güey. Pues es que yo creí que iba a llegar contigo. No. Chile, güey. Ah, no, míralo. No, no. ¿Qué? Míralo dónde anda. ¿Puedo, ¿puedo, enseñarlo? ¿Puedo enseñarlo? A ver, enséñalo, güey. ¿Dónde anda el pendejo? Mira, aquí anda el pinche Tepo. ¿Se ve? ¿No se ve? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Míralo. ¿Dónde anda? Ah, no, anda de paseo el pinche Tepo, le van a chorizo. No, güey, es que debiste haberle hablado antes, güey. Producción, tuviera... ¿por ver dónde anda Tepo? Pues, ver dónde anda Tepo? Sí. Ahí para checar dónde anda. A ver, sí, güey, porque, oye, aparte, bueno, lo que mmm, ahí hacemos la conexión con el Tepo, también tenemos la sección o la cápsula de tirando este. Mmm, ¿Te falta barrio? ¿Dónde voy a estar? <risa> ¿Qué tiene que ir tirando que te falta barrio. Ya sé. Eh, bueno, te falta barrio o tirando barrio, no sé. No, te falta barrio, donde voy a estar diciéndole a todas nuestras amigas eh, cómo se deben de defender, porque Ya me ha pasado a mí, tú lo sabes. O sea, ¿de cuántos pinches antros no me han vetado? Nos han corrido bien feo todos los santos. Pero déjame decirles por qué. Porque siempre no, no falta el mendigo mañoso que siempre de como, ay, voy al baño, ay, ay, con permiso, y mi madre, este canastean y te agarran todas las nalgas, güey. Y como pasa. yo, <risa> como, en el metro. ah okay. y dije como, a mí no me gusta que se pasen de lance conmigo, entonces siempre respondo, y pues eh, eh, siempre estoy así como que a la defensiva y siempre estoy actuando así de que apenas pasa alguien y ya estoy volteando. te no, con todo te hablo y ya contestas encabronada tú. Es que es mi forma de ser, no, así pasa, estoy ¿verdad? yo, Pero no, bueno. no. Y, bueno, esa es una de las secciones que vamos a tener en, en pues, el nuevo contenido que estamos sacando. Y también eh, vamos a contarle a la gente ahorita, güey, lo que hicimos el fin de semana. Oye, que andábamos de tour, andábamos de tour bien pa' que allá en un evento en Saltillo. Sí. Así que les qué rollo. Es que fuimos porque tuvimos la invitación de unos amigos de allá de Saltillo para ir a, a una tocada. Y también, no, o sea, una tocada de, de, de, <risa> de, de no, güey, de rock. Ah. O sea, no creas que unas no. Eh, y, y la verdad es que también fuimos a a un café donde eh, pasaron una película de terror. Eh, ¿Pasaron la de arte? Eh, ¿La han visto ustedes? ¿Han visto la película? No, ¿No? mamen. Es un payasocito culero. que No, gente con no, manos? no, yo no la aguanté, güey. No, está bien explícita la película. Yo no eh, la aguanté. Una chava se vomitó en el cine. Ay, sí, güey, olía a quesadilla. Cine, como lado que. de la dulce les Sí, no, no, no, yo llevaba mis zapatos blancos, otros, me los dejó todos llenos de, de queso amarillo, güey, no, no, asqueroso. Pero es que la, la verdad es que la película, si no la han visto, no, no la han visto porque apenas va a salir o no sé si llega no, a sal creo que ya. salió. Ya salió. Pero está muy cruda, está muy fuerte, está la muy verdad. Gráfica, no, la hombre, así, chompa, no la aguanté. Tripas, no la aguanté. No la aguanté el chile pedo, sangre, está bien feo. Y vaya que me gusta el terror, pero este había mucho no, no, ese, terror psicológico. Ese es eh, ah, ese, ese se le llama gore. Sí. Es gore. Sí, Oye, no, también, no, no, no. También. Que tengo una comadre que de pura mamá se le ocurrió grabar contenido con popó en un hotel eh, un no, no, no, no, No, se pasó de casa. La dulce tiene el. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El intestino perezoso. No, no. Se aventó un cake. No, hombre, no mames, que chacan. No, espérame, déjenme eh, les digo una lo, cosa. Lo van a ver. No, es que. Eh, a de cuenta que, uh, mira, creo que ya nos van a poner por dónde anda Tepo. Si sí tenemos tepo? la imagen. Ah, ok. A ver, vamos a poner dónde está Tepo. Ah, ese pinche Tepo. Pues la bandita me trago aquí, pero aquí sí estará bueno Ay, ojete, mira Puro origi Puro origi, mira el Kike ¡Ah, la madre! ¡Qué padre! ¡Wow! ¿A poco existe? ¿A poco te llaman pluma? Tú ves qué raro. Bueno, ay, a ver. qué estará bueno, qué estará bueno. ¡Qué rollo que ha habido! ¿Cómo andas, hermanito? ¡Todo bien! Oye, adivina qué, qué tengo, tengo un evento muy importante y necesito irme bien elegante. ¿Qué me recomiendas? Sulama macondo? ¿Qué quieres? ¿Un tramito, una lima, unos tenis o qué? No sé, la verdad no sé ni de qué es el evento. A mí me dijeron, te ocupamos que vengas a poner todo el ambiente. Ursula, no, pues mira, muéstrale unas mezcalitas y un tramito, Diki. A ver, a ver, cierto. Ay ay, a ver, a ver qué tal se me ve. A ver si se te ve ¿Qué rollo? ¿A poco no se ve bien, perra? Cuando quieran caer, aquí estamos en fundadores güey, Con el Reina y el Puchi de funda. Oye, ¿y cuánto, cuánto va a ir por la lima? ¿Cuánto va a ser por la lima? ¿2,50? ¿2,50? No, me tira el guión No, güey, ¿vale? al chile, güey, le vale chorizo, Debe vale. de, de, de andar te... robando a la chingada, güey. A ver, déjale, Marco. Sí, güey, porque ¿qué, qué es eso, qué es eso que estén ahí. No, no, no, siempre es lo mismo con él, la verdad. Se la baña. Dile que, es más, no, no, no, no, no va a tener fiesta de cumpleaños. Porque ya mero cumpleaños bueno. el Tepo. mira qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué. Ah, chica, ¿Qué onda? ¿Qué rollo? Ah, chinga. ¿A poco era hoy? ¡Tú vas a vestir a león, eh, tira al león! Vente, cabrón. No aguanta. ¡Ando aquí con unos copas. ¡Eh, ya vente al canal, güey! ¡Simón, sí, sí, bueno. sí! ¡Ah, bueno, no! ¡Aguanta, aguanta! Te estamos wey, esperando no nada más cabrón, a ti, güey. ¡Aguanta, te ahorita llego, aguanta! Dulces. No mames, vas a ver cómo ya te está. va a ir, cabrón. ¡Chingado! No, güey, siempre es lo mismo con el tepo, eh, Es que yo pensé siempre que yo iba a venir contigo eh, ¿Tú a y bonito llegaste, güey? No, con no, yo tuve que llegar temprano, güey, porque ahora ya tengo estilista, güey Echete eh, eh, una vuelta Ya, eh, eh, eh, ya, eh, eh, ya, Nada, chica, pela, no, no, que la chingada eh, Ya mandaba emocionante Pero, vale chorizo Yo pensé que se iba a venir contigo No, güey, es que pues a mí me dijeron que tenía que estar temprano Porque, pues, no, que te vamos a hacer unas trencitas Y nada, súper mamalón, güey Oye, pero, volviendo al tema Déjenme les digo lo que fuimos a hacer a Saltillo Aparte de ir a ver a nuestros amigos Nos aventamos unas leyes. Es que no, hombre, cállate. No, eso no, güey. No, no, eso no. Bueno, lo que les iba a decir, estos cabrones de iban a hacer un reto. Los dos estaban pendejeando, como siempre, de que no, que yo, y, que hago más y yo el otro. Entonces, pues yo dije, bueno, va, yo también le entro al reto. Entonces, lo que hicimos, todo el día nos la pasamos tragando, ¿sí o no? Sí. Todo el día nos la pasamos tragando y al final. Íbamos a ver quién era el que hacía más contenido. Entonces. Dilo bien, ¿Quién aventaba el cake más grande y más pesado? Oye, pero la dulce le entró a la competencia por una cosa. Traía una caca de como tres días. La es que no dulce. había ido. No, no, no, cállate. Le entraste al reto porque ya sabes que ibas a ganar. Güey, es que lo que y pasa, además, no, lo que pasa es que yo tenía ya como tres días, la verdad, que, que, que pues no, tengo, soy de intestino perezoso. De todo entonces, no es cierto, nada más del intestino. Ah, entonces, pues dije, va, yo entro porque yo sabía que iba a ganar, porque el que el que fuera a ganar, se iba a llevar, eh, cada quien iba a poner 500 bolas, güey. O sea, el ganador se iba a llevar mil pesos, a fin de cuentas. Ajá. O sea, hicimos entonces... el uso por mil pesos, pero bueno, a fin de cuentas y pues bueno, entonces ese fue una de las cosas que nos pusimos a hacer ahora que fuimos a Saltillo y aparte estuvimos grabando contenido, fuimos al museo del horror. Oye, es que aparte, hay que decir que la banda de Saltillo no. nos recibe bien chido la neta, se pasa de lanza a Saltillo, no no, no lo merecemos, la Eso es todo, amigos. ¿Quién sabe, güey? Se oyó raro. Como que iban llegando alguien en un helicóptero. Pues bueno, el chiste sabe? es que Dulce se aventó el king más grande y ganó. Yo no, Dulce? No, bueno, es no lo estoy orgullosa, pero pues traigo mil pesos extra. Eso sí. Ay, perrilla. Y Oye. aparte fuimos al Museo del Horror donde nos pasó algo... La ah, verdad. sí es cierto, se me olvida eso sí, eh, estamos ve, dando no contenido man, así sí. ¿Cómo se dice? ¿Paranormal? Sí, paranormal Estamos dando contenido paranormal Oye, eh, estábamos en, que eran? Como las 3, 4 de la Era mañana las 3 de la mañana porque nos hicieron el favor De abrirnos esas horas eh, el lugar Por El cierto, museo les, les queremos agradecer a nuestros amigos Los Mortem Porque nos abrieron las puertas del museo A las 3 de la mañana Y pues la verdad es que estuvo bien, bien escalofriante Porque nos pasaron varios <risa> sucesos Que luego vamos a... Nah, Bienvenido, perdí, bienvenida ¿no? a la dupla más chida. Estamos hablando de que fue Ni bailes, güey. De comenzar sí, este sí, progresándose el Ya siéntate, este cabrón. Te estamos esperando, güey. Sí, no pie, mames. Dime de toda la bandita. Dame, no chingues, güey. Siempre. Sí, eh, ¿Dónde andabas tú, güey? ¿Eh? ¿Dónde andabas? Andaba ya en funda perro. ¿Qué ¿Haciendo qué? Haciendo? Andaba a comprar una limita nueva y un pantaloncito nuevo porque ya no tengo. Oye, me quería venir de gala para el programa del día de hoy, claro que sí. Ah, pues ¿Y luego qué pasa? pasó? ¿Eh? ¿Y luego? Pues no, ¿estás bien o qué, güey? Pero pues siempre traes, Pero misma, siempre traes esa ropa. Ah, o es nueva. No, es nueva. Es nueva? Ah, perdón. Ah, ok, wey, okay, wey. ok, ok. Oye, ah, perrillo. No, échate okay. eh, una el, vuelta, échate una vuelta. Ay, ay, ay. No que. No, no, no te creas. Siéntete. No, porque Son, no, son bien agüites güey. La neta, yo venía bien emocionado porque, como dicen ustedes. Estamos de manteles largos, claro que sí, porque estamos en Cyber TV. Algo bien, estrenando nueva casita. ¡Eh! Bravo, ¡Eh! toda la producción. Un saludo allá. La ajá, ola, ajá. la ola, la ola. Eh, sí. eh, eh. Ah, ya Oye, ya, ya. Un, un besito en el, en el Yoyopo A toda la producción que está allá detrás de cámaras Allá en el micro, en el chícharo Y acá también, no, no, qué, qué bonito Oye, ¿Qué ¿cómo esto? ves que tenemos siete cámaras, güey? Caja huevo, ya sé, mira Esa, ta, esa, esa, esa está muy chida Y, y este el dron que, que anda por ahí, güey Sí, el dron Oigan, banda, llego, vengo con toda la pinche actitud, la verdad, vengo con todo el flow es todo. Y, y por ahí me dijeron que el programa del, del día de hoy iba dedicado a una persona muy importante. Así es. Bueno, por eso yo me vine preparado y miren, la, la verdad, yo quise hacerle un homenaje a la persona porque ah, era una persona perdido. que influyó mucho para mí. Aguanta. Ah, se qué? vino preparado el tiempo, se metió la se tarea. Se me hace raro que se venga la tarea, preparado, se metió la tarea. No. Ay, perdón, perdón. Aguas, aguas, aguas. Miren, la voy a poner aquí de este lado. Y el programa, el, el programa de día de hoy, la verdad, yo admiraba mucho a esta persona, se la, se la bañaron. Me no, gustó mucho que, que habían escogido que este, a, a este personaje, miren nada más, a Jenny Rivera, claro que sí. Claro, <risa> ¿a poco no? ¿O para no, qué no iba el programa? Eh, eh, pero, eh, Tepo, pero no, no estaba dedicado a Jenny no, Rivera, güey. Ah, ¿no era Jenny no, Rivera? No, güey. ¿Entonces? Era, era el portero la Acevedo, güey. Ah, no, bueno... De regresa la a donde Se parece. güey. Se, se parece. Ya, llevas esas se cosas, güey. Es de, es de otro programa, güey. ¿no? Bueno, bueno. Estás ahí descuadrando todo tu vida ¡Eh, miga. Tepo! ¿Qué quieres? Estábamos platicando la bandita de Saltillo. El, sí. ¡Ay! Oye, a, a mí me gustó mucho Saltillo. Fue un viaje muy especial para mí, la verdad. Porque, ¿Por qué? qué te gustó más? Me gustó mucho la muchacha que conocí allá. Ah, <risa> ¿A, poco, ¿a, poco, ¿A poco te ah, enamoraste, Tepo? sí de no, hombre, no, qué bonito. Oye, qué, qué hermoso son las saltilletas. Ay, qué belleza. ¿A poco sí, Tepo? Ey, ¿qué onda? ¿Procedió o no procedió? Sí, claro hombre Local y visitante sí, lo, no, Ay, amistoso, amistoso, Copa Mundial, Libertad No, no, no No, no cállate ¿Y Visitante y local Sí, claro no, no, no, no. No, no, no, otro, o, Oye, yo traía un del papá ahí en Saltillo Pero me gustó mucho Siempre me gusta cuando voy a Saltillo Que la gente nos recibe de una manera muy especial Muy afectuosa, es muy cálida Siempre que vamos, siempre que estamos ahí este Se presta mucho para... Eh, que, que exploren el contenido que nosotros hacemos, mucha de la gente no nos conoce, pero les interesa lo que estamos haciendo, y pues me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho ir a Saltillo, también de hecho estuvimos ahí como, como dijeron ustedes ahorita antes de que yo llegara, eh, fuimos con nuestros amigos Los Mortem también, ahí al Museo sí, del es Terror, estuvo muy padre, hubo muchas cosas, muchos sucesos, Porque extraños. tú no creías, tú no creías sí, todo no. lo que pasaba en ese, en ese museo, y vaya que te llevaste un buen susto. Sí, eh, sí, un susto hasta se salió el personaje, el tepo. Sí, no, no, no, Ajá. hasta me salió el personaje porque me dio mucho miedo que de repente, oye, entre entre que pasaba una cosa y susurros y todo esto, ya cuando a Dulce se le paró el pito, ya yo ya no podía, yo sí, dije, petejo, oye, yo esto... No, tengo pito. Eh, ¿a poco ah, no hace de... eso. No, no aparte que ya está jarochoya. Entonces, ¿quién me la estaba rimando De la Ah, okay, ¿En eh, no, okay. el roquero? El rockero, sí, El roquero. El roquero. Rockero. Oh. Ah. Bueno, Eso... pasaron muchas cosas extrañas. Oye, de repente se puso también... sí, bien abstracto, Saltillo. Se puso bien abstracto. Yo le empecé a ver gasparines así de repente aquí a la dulce, así, eh, cosas blancas. Eh, ya sé, ya sé, Ay, eh, no, eh, no. así, nosotros en la mañana, eh, ¿qué onda dulce? Porque Trisaliva a seca en el ombligo. Sí, dijimos, no manches. Ya, ya ves que a veces, ya ves que las películas de terror a veces aparecen así con moretones. Sí, pues ya este no ah, perdón, perdón, mamá, dulce, perdón, eh. perdón. Oye, Tepo, pues, le estaba platicando, estamos platicando dulce y yo lo no platicando dulce de la vez que. Eh, espérate, dulce. ¿Qué? Le estaba platicando dulce <ríe> de cuando estamos en el cine y la morra se nos vomitó al lado. Ah, sí, qué padre, qué, qué bueno que yo no estaba ahí, yo estaba en la fila de atrás, güey. ¿Al sí. chile? Sí, sí, no, sí, no, mames, no, no, no antes ah, que no eh, dejar, no, no a ver No, me tocó a mí. No, no, no, gracias ah, a Dios. Oye, sí, pero también estaba en el muy cine, en, en el cine también estaba bien raro, güey, en el cine también, no, no manches, okay. Oye, yo estaba viendo la película bien a gusto, a mí se me hace que la llegué a escuchar, porque sí si llegué a escuchar así de, de repente, oh, oh, oh. Oye, estaba, estaba bien raro, rarísimo. No, esa no era la chava. Esa era, era? No, esa era, era otra chava. esa era la que traía. Era, también negra, tenía ¿no? asco, pero esa amor oh. le daba asco la verga. Esa a ver? era la que traía la Oye, con razón, yo dije, sí, a lo la película caras. sí le está dando mucho asco porque se escucha, oh, oh. Oye, yo, yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es eso? Sí, o sea, no, no, no, pero, pero no, no era la que se vomitó. No, no ver, era otra. No, no, no, no, no, pero, pero qué, qué bonito me la pasé en Saltillo, la verdad Qué bonito, qué, bonito muy qué bonitos recuerdos, sí. qué bonitos recuerdos ¿Con qué te quedas de Saltillo tú, Tepo? Este, pues mira, la verdad, del hotel me robé una toalla Ay, me robé, sí, este, me Cuando consta. fuimos con los mortes me robé una ouija La y, enfermedad que te pegaron La enfermedad que me pegaron, claro que Oye, que porque traigo. el Tepo me dijo, me dijo, estamos así en Saltillo y estamos acostados Y me dice, eh, Neira, qué pedo no, hombre, mira, güey, lo traigo bien emperlado Y le dije, no mames, te pues, esas son ladillos, perros, son granitos que te pegaron. No, eso no son perlas. Oye, no, ya fuimos a checar el tepo. Sí, y ya? todo bien, güey, ¿Ya, ya te eh, quitaron la. No, la verdad, es... me, me diagnosticaron siete meses de vida, pero aquí andamos. Aquí andamos. Claro que sí, claro que sí. Oye, güey, luego tú qué pedo. ¿De qué, okay. ¿En ah, qué le andas rodando? ¿Qué, güey? Ah, no, hombre. Oye, ahorita me conseguí un nuevo jalecito. De hecho, ahí cuando fui a fundadores, güey. Otro. Porque... Sí, mm, es que. Oye, vato. Mira, parte... dale dos semanas, dulce. En ninguna parte No. tonera, güey, la de... Dos la. días, sí, dos wey, días, güey Güey, a, ver no, no, eh, a ver, espérame, espérame Yo la verdad quiero que realmente te pongas a jalar, güey Necesito que me produzcas dinero, güey Me sale muy caro tu pinche vicio, güey, ya o sea, y tienes que demostrarle a los chavos que, pues, oye, tienes Mira, que jalar, güey. eres una figura pública, te pues, a ti ah, te tienen que estar que... viendo, tienes que ser el ejemplo, güey. No, no, no, de no. hecho, tenemos una nueva cápsula que precisamente se llama Ponte a Jalar. No, no, no me digas que me vas a poner a jalar. Es correcto. No, no me digas eso, Dulce. ¿sí? Así que vámonos a nuestra siguiente cápsula Hombre, qué que se llama Ponte a Jalar. Pues ya estamos de nuevo aquí. Y bueno, ahora mira, Tepo. Esto es con lo que te voy a Vas a volar poner a o trabajar. Qué dulce? No, güey. No no. no, no voy a jalar. Digo, no voy a trabajar. Oye, mira, esto es bien fácil, Tepo. No te la voy a complicar tanto. No, no, no. Eh, no es pero, el mejor eh, trabajo eh, eh, que te puedo. Dulce, no te apures, no te apures. Esto yo ya le sé, dulce. Seguro. De esto fue mi primer jale, claro que sí. O sea, dulce. Yo soy un profesional, barrigo. Claro sí. Entonces te puedes. Déjame ser... te yo, Hazte para atrás, hazte para atrás. Cuidado porque te. Eh, eh ¿cuántos eh, años tenías te cuando las este pedo? ¿Eh? ¿Cuántos años tenías? No sé, quítate. Ah. A ver, date para allá. Mira, les voy a enseñar. Pongan atención. Ahí en casita también pongan atención, porque nada más lo voy a decir una sola vez. Esto es muy importante. Todo está en la cintura y en el muñequeo, ¿ok? Ok, va, Mira, Primero tienes que tener una escoba como esta. Tiene okay. que ser marca totito o, o de la rosa Aquí no, no, no sé <risa> qué tenga Hazle <aquí. risa> un zoom, so, hazle un zoom, so. es de la rosa Ay. No sé qué sea, pero bueno mira Primero agarras, agarras eh, la, la escoba Y la pones aquí, ¿ok? okay. okay? Mira, con esta mano, con, con tu mano dominante Vas a agarrar el palo de acá arriba Y así agarras tu dedito Y mira, bien acomodado Nada más, levantas no, eh. Y, y puga puga. No, no, es tan mal, güey. Eso, no es, eso no es para barrer, güey. Pues eso es, es el para el golpe. No, no, así es. No, güey, ¿cómo, no, ¿cómo que no, güey? No se han inventado, güey. Ni siquiera sabes barrer, A ver, a ver, enseña tú, a ver, no al segundo según yo se barré como que así. Si lo sabes agarrar. Sí, me que lo agarró bien. No, tú lo agarras tú madre, eh. ¿Sí? Sí, se ve que lo agarras. Ah, pero se te hace como da total al alfombra güey. No, mira, ya. Simplemente, güey, agarras el mango del, del, del de la es mango, escoba Ese mango, es palo Bueno, el palo de la escoba Y vas a hacer esto, güey Eh, cuidado, es nueva no. la alfombra, es nueva Eh, sí te encargo Me costó es, mira, es del... ahí vas barriendo, ahí vas barriendo No, ¿okay? no Esto es lo que, que no vas a no hacer, güey Es todo, facilísimo ¿Te no, gustó no. o no te gustó? No, mira, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Mira, ya, mejor tira el liado, güey, ya. No, la neta, sí está necesito, medio mosqueado. Sí, sí, sí está muy medio mosqueado, Bueno, la neta. luego te voy a buscar otro trabajo, entonces. No, no. Tengo que bueno, ponerte a jalar, güey. ¿qué, ¿Qué te parece si en el próximo programa me buscas un nuevo jale? Bueno. Y nos enseñamos aquí los dos. ¿Qué te parece? Ya estás. Pero bueno, entonces... Vámonos a nuestra próxima sección. Hombre, chingada! chinga A ver, espérame, espérame, un Aguante, Ahí vengo. A ver, qué ver contigo. No, A ver, No, lo que A que A Oigan, oigan, no, ya sé, ya, sé. No, pero ya, ya, ya, a poner las pilas. ya, este, Estamos de vuelta. Claro eh, sí. Vamos a irnos a nuestra próxima cápsula donde van a estar mis compañeros ahí hablándoles un poquito de noticias. Y esta nueva cápsula se llama ¿Qué es eso? Nada, no, dulce, pero dilo chido. Sí, dilo ¿Qué chido. ¿Qué es eso? A ver. Es que Ay, yo no mira, sé qué es esto. vamos a platicar. Ahí tengo el chamarro. Ven, ven, ven. Mira, aquí, ah. aguántenos aquí, okay. en lo que nosotros jalamos, mami. Pero Aguanta. Programa, mira, no, no, mira, no, mira. No, no. cuídame esta. Sí, sí. Ahí sí. No, sí, no, sí, ahí sí. Está. Ahí está. Oye, eh, eh ¿Tepo? Te, te voy a presentar, presentar? ¿Te, te voy a presentar. Vete para allá. Ay, tu culo, para yo? ustedes, el mejor ah, comediante ah, sí, sí. de habla hispana, desde Monterrey, para el mundo. A veces no vale verga y como que no se baña, siempre llega sudado y en camión. Él es. Eh, de... eh no, perdón, güey. Pero perdón, por eso, no, güey. Sí, güey dile a la gente, dile a la gente dónde me he presentado. Ah, sí sí, he presentado? sí, sí, sí, sí. Tepo se ha presentado en... ¿Dónde te has presentado, güey? En Washington. En Washington. Doctor Cos, Padre Mier. En el Matehuala. Ah, sí, Simón, Simón, Simón, Simón. Todos los, mier... ah, no, Todos los domingos está en el tritón dando su espectáculo. no, este... no vale verga para presentar. Ya, 20, 20, 20. Bueno, a ver, ¿de, ¿de qué se va a tratar la siguiente sección? La siguiente sección vamos a estar platicando un poquito de las noticias que están pasando. Pero, pero, ojo, ojo, ojo. Ojo. ojo. Son noticias. De gente pendeja. No, no, ¿cómo que de que gente pendeja? Ah, no, no Oye, es cierto, La que... gente que ve este programa es pura gente culta, no, pura gente wey. estudiada, puro licenciado, puro abogado, puro arquitecto y doctor. Claro que sí. A la gente que ve este programa es pura gente especial. Vámonos a. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, ay no madre. Ay, qué pedo, ya estamos, ya estamos a cuatro. Las llaves, las llaves, las llaves, las llaves, güey. Ay. Ay no, me sabe con Está madre, bien, se me, y me y durmió va. todo el hocico Sí, vámonos Vámonos, vámonos ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Neira Yo soy su amigo, el Tepo, claro que sí Bienvenidos nuestro estimado público a este espacio donde la tragedia de la gente es contenido para nosotros Claro que sí, oye, estoy muy alegre de, de, de estar aquí contigo el día de hoy Yo también, Tepo Sí, no, la verdad, este es un gozo, es un placer Yo lo gozo ah, para, allá, para allá, para allá, pásale Ay, esta gente. Pero bueno, en este espacio les vamos a estar presentando la tragedia o la poca Las noticias, que las la noticias gente. de la sí, semana. Sí, las noticias de la semana. Pero bueno, Tepo, ¿qué nos traes el día de hoy? Oye, el día de hoy, adivina qué pasó. ¿Qué pasó? Ya, tú ya sabes que en este año hay un mundial, ¿no? Claro. Claro. Oye, pues, ¿qué, qué, qué crees? Que okay. toparon ahí este varios turistas a, a hinchas así de varios equipos que van a ir al mundial. Okay, Pero, bien. ¿qué crees? ¿Qué pasó? que, que da la casualidad que al momento de estar ahí este la gente grabando la fiesta que traían todos los aficionados se percataron de algo muy curioso de qué tepo, de algo qué? espeluzlante de qué te no no no sabes adivina qué no dime pues qué crees ¿Qué que no? lo, todos los aficionados que estaban ahí de los equipos de los diferentes equipos que estaban ahí haciendo todos del, el el borlote que pues se veían medio extraños mira si la producción me puede correr el video eso, eso, ¿Esos quiénes son? Eso, mira, se supone ¿Argentina? que ahí es, es un país, sí, es el país de Argentina okay. Pero por alguna extraña razón, quiero que le pongas atención a toda la bandita que está ahí ¿Notas algo raro? Todos son morenos Sí En Argentina son arizones, ¿no? Sí, sí, sí, es correcto Ahora, a ver si la producción, tipo? a ver si la producción, oye, pero hay más pruebas okay, No solamente okay. fue el equipo de Argentina, mira, mira ¿Qué okay, okay, pedo con okay, los zapatos okay. de esa doña? Sí, no, están raros, están raro, raros Eso claramente no es de Brasil es, no mames, parecen induce esos güeyes No, no, no, no, no Está, sí, pues está, está un poco turbio a, a ver, ¿tenemos más imágenes? ¿Tenemos más imágenes? Mira, Francia, Francia, el, el país francés, mira, mira, no, ahí va pero el de Argentina chaparillo. No, no manches, eso parece que son de acá, de. De, de Mérida, sí, para acá. <ríe> de Guatemala. Sí, no. Parece... Pero Tepo, ¿qué significa esto? Oye, pues mira, se rumora, se llega a creer. Que probablemente todas estas personas. Mira, por ejemplo, ahí tenemos al país de España. Eh, no, no, ¿Y los no dos manches, no. Esos ni a chingazos son españoles, mira. No mames. No, no, no. Cuando tienen la barba completa no Traigo es español, más descendencia española yo y mi perro naucher que, que toda esa banda, güey. Eh, no, no, esa banda no, se mamaron. Eh, pinches morrillos también estorbosos, güey. Sí, Pero oye, bueno, se rumora, se rumora que son acarreados. Ok, ok. Se rumora que son gente de, de ahí mismo, de, de Qatar. Que, que les pagaron para que fueran a hacer borlote y para que para que se empiece a sentir un poquito más la, la vibra de, de lo fin? que es el mundial. ¿Cómo? ¿Con qué fin hacen eso? Pues desconozco la verdad, yo creo que tienen mucho pinche dinero allá los sultanes y los árabes porque, eh, pues oye, yo no le encuentro sentido, voy a estar gastando en pagarle a tanta gente para que se vaya a hacer pendeja un rato eso con maneras y todo ese pedo. Raro. Está Pero, muy raro, está muy raro. Pero oye. bueno, oye, Tepo, yo te traigo una noticia, te traigo este dato medio extraño donde un morrillo se atoró en una silla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que hace un 15 años y te atoras eso? en una silla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que que qué, hay te, video? Hay video, hay video, hay reacción. Míralo pobre morrillo. Míralo. ¿Qué es eso? No, hombre, no mames. Pero cómo, a ver, yo no me Míralo. explico cómo, cómo llegas a estar en esa situación. Yo, yo no sé cómo le enseñó a sentarse la señora a su niño, pero sí, no. se sienta bien raro. ¿Qué sí, es no? eso? Ahí de plano que ahora sí se sintió mal. ¿Qué es eso? Se sintió oye, mal. Pero qué... pobre, valiendo chorizo. Pero oye, Tepo, pues, también te tengo otra noticia medio raro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que hacen en el bus y, y, y tienes un parto? ¿Qué ¿Cómo es que es eso? qué es eso? Oye, Oye. ¿Tenemos, tenemos el video producción, tenemos el video. La mira, es... está, mira, ahí estamos aventando el morrillo. No pues, se le salió. Se le salió. Oye, Tepo, pero te voy a decir algo. ¿Qué pasó? madre, está bien tétrico ese morrillo, mira. ¿Qué, qué, qué? Oye, pero eso, eso no es lo peor de este, de este caso. ¿Sabes qué? La, seño, la morra no sabía que estaba embarazada. ¿Cómo así? Ahí traía el morrillo, míralo. ¡Ah, la máquina! Para pues ese siete mesino esa madre. ¡Ah, la verga! Se le subió la mollera bien. La mo trae, trae la mollera bien tumbada, güey. A, a lo mejor dio un frenón bien feo al chof. Y a lo corró, mejor. Pobre niño. Oye, Oye, sí. Oye, pero la, mira a la morra también como que está bien decepcionada. Oye, no sé lo... ni qué pensar. Una pregunta, una pregunta. En ese tipo de casos, ¿el morro ya pa también paga el pasaje? Porque yo me imagino al chofer sí. yéndole a decirle a la señora, a ver, señora, aquí muy bien y todo, qué bueno que ya dio a luz, pero el morro también paga pasaje, ¿eh? Sí. Eh, Así, de que, eh, ¿cómo está eso? Que sí. me anda pasando un burrito si no avisa. No, ¿qué Se es pasó eso? De rato. Oye, ¿qué es, ¿qué es, es eso? eso? que le dijeron a la señora, oye, bueno, no, eh, me voy a poner bien perso. Pero, Tepo, ¿qué más nos traes? Oye, te traigo una última notita ya para despedir esta sección, esta bonita... ¿Bonita? ¿Cómo se llama? Sí, este este bonito tiempo este que Este bonito espacio. Aquí. Ay, ¿qué, ¿qué dice la producción? Que ya no tenemos video. Ya dinero, no tenemos digo, Que nos vayamos, que nos vayamos. ¡Vámonos! Pues pues no ¡Nos vamos. vamos! Muchas gracias, yo soy Neira. Se la comen. Ah, no, no es cierto, yo, no, perdón. No, wey, aquí reportando. Rega, no Ay, que la Dieja chinga tata. Oye es la segunda vez que pasa ese burro por aquí, güey. No, de plano, de perdido dile que se corte las greñas, güey. Pasa todo peludo y el nombre. Bueno, muchas gracias por, por sintonizarnos, banda. Y pues bueno, mantengas al tanto del contenido para que se mantengan completamente informados. Claro que sí, mineira Yo soy Neira. Yo soy el Tepo. Y, y muchas Nos despedimos. Gracias. ¡Oye, qué chingón! ¡Qué chingón la sección! Pero antes de continuar, verdad, yo sí, quiero hacer eh, el comercial del día de hoy. Va, da, el, verdad, el, el, el, verdad, el, el comercial del día de hoy es patro... Ah, no, perdón, la, la ando cagando. Perdón, el programa del día de hoy. El la programa la de, del día de hoy es patrocinado por Grúas y acarreo el claro que sí, si te quedas ponchado, si te quedas parado, grúas trozo va por ti a donde sea, y si no te revolca, te parcha, y eso sí, déjame te digo, mi amigo, el parche está 100% asegurado. Grúas trozo claro que sí, muchas gracias. Ah, pues, excelente, es, es, excelente. Sí, sí, todo bueno. Está bueno? echando Muchas Ahora gracias sí. a los patrocinadores. sí los patrocinadores, Oye, claro. vamos a decirle a la gente, vamos a seguir con el tema, porque... Dile lo que le hizo el Neira güey, este ¿no? Te, wey, te wey, veías bien guapo de traje. Me veo más chido de traje. Sí, la verdad sí, No, la verdad sí. No, te sienta bien, perrillo. Oye, sí. se, se apendejan algunas televisoras en no contratarnos, ¿va? Sí, Ay, pero pendejos, la la pendejo, se chingaron porque ya estamos aquí, mira, aquí pura calidad. Oye, ¿qué me decías, Dulce? Oye, que les cuentes a la gente, güey, no manches, Neira se pasó de lanza, güey, cuando empezó a poner la cagada en la bolsa, güey. ¡Ah! Compramos pollo de X marca y tenía agujeritos y entonces el Neira dijo, bueno, yo voy a juntar mi cagadita para ver cuánto pesa y se le, se le ocurre sentarse y hacer su puta cagada en la bolsa y cuando la levanta se venía chorreando así todo. Oye, parecía sí, que no. estaba colando esa madre ¿verdad? Ay no, sí, no. oye es que la verdad, yo, yo creo que es momento de decirle, yo creo que es el programa perfecto para decirle a la gente que, que acá mi compadre Trae serios problemas, eh. Lo que sí, pasa es que ya, ya. no retiene, güey. No, deja ya, tú que no retenga. Déjate Deja que, tú que, que, que esa madre no Como retenga. Lo yo, vi donde sal, yo vi donde salió el pollo completo, güey, a Chile. Es más, se metió esa madre. No estaba ni procesado, ¿verdad? Sí, no, no mames. Es más, hasta salió así más pío, güey. Sí, cabrón. A Chile. O sea, se, se compramos el pollo, güey. Se lo chingó. Parece no, que salió, salió con Barbie? Salió vivo. No. O sea, imagínate qué no. tiene esa chingadera allá adentro, güey. No, está mal, güey, está mal. Es un, ¿cómo se le dice? Un. Un yo creí eh, que era el, el puré, güey, que un venía yo plicoate. con Barrio. No, no, no. ¿Cómo que un Joplicuate no seas pendejo, no cabrón? Peneos. No, no, no. No, eres un pinche, ¿cómo se dice? Un prodigio de la naturaleza. Sí. No sé, güey, no sé. Un no, espécimen. Pero, pero sí estuvo bien gacho. Y nada, también hay que contar la que hiciste tú, cabrón. Ah, ya, se ya, ya, ya, ya, ya, No, No, No, madre. no, bien no, apestosa, deja tú, estaba, el pinche no. Baño no, bien no, feo. no. Por no, más que abríamos las ventanas, el pinche olor no se olía. Es que eso no lo platicamos, oigan, es que ¿Qué? nos aventamos ese retito de la popocha en un hotelito, oigan, que los hoteles no tienen ventanas en, en, en los baños, no, cállate, no, salimos y llegamos y no, hombre, bien feo, oigan, pues a qué huele. No, se nos olvidó olvidado que dejamos las muestras así en el lavabo, ¿verdad? Sí, güey, no, no, oye, no, no, no, no, horrible, estuvo, estuvo horrible, horrible. Tétrico, horrible. tétrico. La verdad sí, estuvo pero furio. bueno, y pues adivinen quién ganó. ¿Quién? ¿Quién ganó? Yo, claro. Ganó? Eh, no des el resultado para que vean el video. Bueno, no lo voy a decir para que chequen nuestro contenido porque ahí va a salir el ganador, pero bueno, también hay que decirle a la gente que estábamos checando consistencia y estábamos viendo la medida, entonces, Así. ahí para que... para que La medimos, enchan... la pesamos y vimos la textura, ay no, eso el, no, olor, eso no. no el olor, la sí, consistencia. Pero... No, la verdad la... Es que sí estuvo muy pasado, güey. Sí, la verdad sí. Ya después me dio asquito, pero bueno, ni modo. Oye, Dulce, ¿no te platiqué que a mí me asustaron en el, en el hotel, güey? Oye, qué? a mí también me asustaron bien feo en el ¿Sí? hotel. ¿Sí? ¿Qué te pasó? Tipo? Me asustaron, no, no. Cuenta, a ver, a ti cómo te asustaron, güey. No, yo estaba dormido y en eso que empiezo a escuchar ruidos... Y pues ya eran como las 5 de la mañana. Era tarde tarde, va. ¿vale? Ya era tarde para nosotros tempranos para unos. Sí, sí un poco, y, y un así, poco. Y así, que empecé a escuchar ruidos y nada que en eso veo como que un fantasma, güey. Así una cobija y estaba ah. Ah. Ah. Oye. Como como que como que se retor retorcía y Ah. Está bien raro, está bien raro eso porque a mí Y luego, también... luego como que se encabronaba, como que alguien le pegaba el... Espejo. Que tu pinche madre. <risa> ¡Ah! Pinche bebé, fantasma agresivo. Feo, wey. Estuvo, wey. estuvo bien. Esos fantasmas feo. son los agresivos, güey. Estuvo bien. Sí, estuvo pesado, bien. Que... Yo, la verdad, tengo el sueño bien pesado yo no iba. No, nada. se nota. Yo sí, No, sí, no nada. se te salpicó no, no. como dos, tres veces sí, y sí. te sí. en cuenta. Con razón, güey. Amanecí a mí con hace... todo el pelo duro, güey. Sí, no, no, no, no. Oye, pero oye, ¿qué te pasó a ti, güey? También algo parecido. Lo mismo, güey. Pero como yo me estaba durmiendo en el piso, güey, a mí me despertó que a mí se me hace que era un fantasma como en 3D, güey. No mames, ¿cómo que en 3D? Sí, porque yo de repente empecé a sentir que me caía. Veían cosas, güey, así bien extrañas, así como líquidos raros, güey. A mí se me hace que era el plasma. Era el plasma ah, del fantasma. El... Pasa, sí, pasa. Sí, verdad que sí, güey. Porque no, no, bien raro. Y también, como tú dices, a mí se me hace que esa pobre alma en pena se murió bajo bajo... Pero, mucha violencia. Oye, wey. yo creo que pero, ese plasma pero, porque... lo debiste ir junto y llevárselo a Carlos Trujillo. Sí, sí a, a Carlos Trujillo. A, a Carlos Trujillo. Sí, no, porque se me hace que ese güey canto nada no, más. Oye, no, sí, se me, se me hace que sí, sí, debía de haber hecho eso, güey. Porque qué... Qué horror, la verdad. A mí se me hace que fue por haber tocado esa pinche huiga, güey. Porque, yo creo. en serio. Yo ¿en serio? de repente te oía a ti. O, oía, sí. nada más sí alcancé a oírte que tú. Ah, no sí. sé, estabas quejando. Ah, estabas así. Sí. Ay, pues yo dije, ya malo. se le subió el muerto. Sí, sí. no. No, eh, y yo sí lo vi que lo traía arriba. ¿En serio? Sí. sí. No, no y qué. como que se estaba peleando porque le hacía así. Sí, sí, no. Raro, raro. No, raro, feo, pero feo. Yo veía así como que. Sí, como que se ahorcaba, ¿verdad? Sí, no, como que feo, se ahorcaba. Pero sí. como que le gustaba al hijo de su pinche madre porque ay. se escuchaba. ¡Ay, qué rico! Sí, sí, sí. ¡Ay, qué rico! Ay, sí. ay, ay, ay. Estaba raro, estaba Estaban raro. Estaba muy raro. Estaba, estaba raro, bien, estaba raro. raro. Oye, siempre que oye. vamos a saltillo nos pasa eso, güey. Está muy raro. Está, está muy raro. Sí, bien oye, raro, está bien. raro, y te y te la Siempre dulce pasa, le pasa a alguien un... de nosotros. A uno de nosotros siempre le pasa esa chingadera. Menos a mí. Nah, hombre, dulce, porque no podemos platicar. la próxima vez voy a ir. Qué casualidad, que íbamos saliendo y dice, dulce. No, hombre, ustedes, denle, ya los veo. Claro. ¡Ah, qué, qué onda! Qué, qué, qué, qué. Y luego de repente que llega la dulce. ¡Ajá, cómo llegaste, dulce! No, no sé. ¡Ay, Perdí. Sí, y vuelta. bien desgreñada la pinche no, dulce. No, es Ay, que pinche. Se, se, se, se me el rompió aire, la liga. Traía la ventana abierta, traía no, la ventana abierta. No, se me rompió la liga y se me deshizo el chongo, güey. Por eso ¡Eh, puro pedo, puro pedo! No, pero, no, es neta, güey. Oigan, oigan. Oigan, pero mira, vamos a hacer otra cosa. ¿Qué pasó? Vamos a ir a otra nueva cápsula que tengo porque resulta que... Ahorita más ahora en día hay mucha mucha mucha mucha gente que va a los ah, antros, un ah, No, no, okay. que va a los antros, que va de fiesta, que va de todo ese rollo. Y entonces, a, a mí mis amigas me han dicho, de hecho, anda un videito por ahí viral en mi en mi este es en mi body canal body. de Facebook, no, ah. en mi canal de Facebook, porque yo no sabía que me estaban grabando, güey, y me grabaron partiéndole la madre ah, a un vato. Va, va, va. Pero ahí les va, contexto. Oye, no Dulce. Fue, no fue porque fuera, yo aprovechada, güey, porque muchos me dicen, ay, que aprovechada y que no sé. Dulce, qué, qué. ¿qué sientes? Que toda la gente te conozca por pelionera, güey, al chile. No te agüites ese pedo de repe. No me acuerdo. Oigan, porque les voy a decir algo, la gente se le acerca Dulce con miedo, le dicen, no. oye, tú eres Dulce. Oye, bro? cállate, cabrón, deja que acabe. Ah, perdón. Ya, déjame acabar. Entonces, contexto, no le partí la madre al vato, no porque fuera yo enojona, no, yo no soy enojona, yo soy muy no, tranquila, no, soy muy tranquila. Sí, yo. sobre y, todo. Y, y este, pero ese señor que, que sale en el video estaba acosando a una amiga del gimnasio, entonces pues me dijo, eh, hazme un paro, entonces pues fui y yo soy de pocas palabras y pam, pam, pam y ya. A lo que voy. Es de que no te puedes dejar que te acosen, no puedes dejar que se aprovechen de las circunstancias, sea la situación que sea. Entonces te voy a enseñar cómo te vas a defender de todos los mendigos cachondos que andan en el pinche. Eh, cálmate, cálmate. Y es que no, güey, me sí, exalta, güey, no, si al chile, güey. Porque los hijos de puta, güey, eh, son wey. bien culeros con po, las viejas, güey. Y entonces a se pone. Pero les puedes la Vamos cómo se llama la sección, sí, güey. Aguanta, aguanta. Ah, Tranquila, güey, no, tranquila. Wey, ¿Ya es que la mandamos? Tranquila, tranquila. No, no, no, sí, no, no, no. Vámonos ya, vámonos ya. Vámonos con esto que se llama... Ah, Suéltalas este tú. Bueno, bueno chile, vámonos. Chile, wey. Te bueno, Falta te Barrio. Te te te te o sea, ¿cómo va? Y pues bueno, ya estamos en esta nueva cápsula que se llama Te Falta Barrio. Y aquí ustedes me van a ayudar porque... ¿Dónde estamos? Mira, acuérdate que estamos en un antro, güey. Tú vas a hacer el RP. El, okay. herbe, el el antro es mío. Y yo ah, y yo fui a yo eh, eh, una botella. Ah, sí, pero así. Bueno, y tú vas a ser el típico pendejo uh -huh. que nunca falta okay. y que siempre está chingue chingue de que eh ¿qué onda, mami? El que trae el paz, batallas, batallas. bueno, le ponen ahí pip. Okay. Este, el que el que siempre de que ay, que está así todo acá. parece asador? Eh, que parece asador, que siempre Ta. está así, güey. Y que vamos, una que la, bueno, entonces pues yo voy a estar aquí. Déjenme les explico a mis amigas lo que tienen que hacer cuando un pendejo cualquiera está en el antro. Pues tú estás en el antro, yo estoy acá con mi whisky acá de que, oh sí, oye. Oh, yeah. Estoy bailando. Oh, sí. los micrófonos. Oye. Ah, y luego en eso llega un pendejo por atrás y te estás así de que, ay, amiga, claro, amiga. Ay, ay, no ay sé qué, qué. Rico. Ay, ay, sí. Bailas con madre, ay. pinche nalgaje que trae, está con madre. ¿no? Ay, pues, espero que venga tantito. asegurado porque te lo voy a romper. Espérame Te tantito. lo voy a tocar. Entonces lo que tienes que hacer, amiga, es... Si tú estás acá y ya dejas sutilmente tu trago, y si el pendejo se le ocurre, eh, ¿qué onda, mami? Y te pone las manos así. Hazle así, Dulce, hazle así? No, lo que vas a hacer es, abres un poquito tu pierna, y donde haces, vas a tratar de agacharte. Eh, espérate, dulce, tú, espérate, Dulce, espérate, estás bien abstracta o sea, ya. o sea, no, no, no, está aquí el vato, entonces vas a hacer esto. Entonces aquí, hace esto, abres la pierna, te agachas, le agarras el pie, y lo que vas a hacer es esto. Eh, espérate, Dulce. Uf, y aquí en el suelo, es que no me veo, ¿verdad? Pero no, bueno, aquí en se te el ve, suelo. Se te ve la chompilla, dulce. Es que necesito que se vea el suelo. Ay, ni modo, ay. Nos, ni modo. Tú dale, Dulce. Doy, ay, mira, dale. mira, tú dale. Yo lo narro, yo lo narro. Le metan le la pierna y se la levanta. Ay, le, y levanta. Ay, le, le ay, haces así, así. Ay, Se está estrujando bien Y felte. Ya, ya. me chingaste la columna. No, no bueno. manches, Dulce, le estás metiendo el codo bien feo A ver, vamos a ponerte una señota, Dulce. tienes que hacer, güey? Le atropelló bien Un bien dado. Y así es como los pendejos No, te espérate, dulce. A... a ver, imagínate que está aquí Te pone el piso A ver, aquí estoy ya en el piso Ahí, Oye, ahí está ya en el piso Te diste con más Yo, glacia, yo le agarro la pierna Ay, y, qué rico. Y esto quedó así Entonces vas a apretar con tus muslos eh, Vas pesas. a apretar la pierna Y vas a hacer esto No, hombre No, aguanta, aguanta, <ríe> Dulce Tampoco no te pases de llor. Eh, Espérate, la vas a ensuciar la rodilla es feo mira, ligeramente eh. mueves esto A ver si puede Ahí, así Y ahí ya le estás aplicando Ay, una cabrera, llave ya si te sobra tiempo y todavía quieres madrearlo más, Me mira. Le tiras un pedo. Aquí ah, okay. en los meros pinches huevos. Pero pégale, Ay. Dulce, sin miedo. Le puedes hacer así. Pégale, pégale, pégale, pégale. Le pégale. puedes hacer así, mira. Ahí te va, ahí te va. Ándele. Ahí y ya le pégale, pedo. Dulce. Dulce. ¿Eh? A ver, otra vez de cero, estamos en el antrito, a ver, okay. bueno, bueno, pero, pero, otro, pero, pero, otro, otro hacia, ejemplo, Dulce, otro ejemplo Ah, otro ejemplo, otro, mira, ejemplo. Mira, otro ejemplo Pero espérate, güey, ocupadas Cállate los chicos, güey, déjate que acabe, déjate que güey, okay. okay. okay. okay. Ya, ahí estamos, la, la, la, ponme música Pon música eh. Ay, qué rico, mami, qué rico, oh, mira Bienvenido, bienvenida sí, sí, sí. Ya, por favor, sí, deja ningún... de estar molestando, ¿sí? No, mira, no, Y de... luego tú me vas a agarrar el brazo, es como que, eh, voltea de... Eh, eh, voltea, voltea, voltea Agárrame el brazo como eh, que Eh, mejor... de aquí no. para dónde, de aquí de, para dónde De aquí así Ah, de aquí, de aquí eh, ¿qué onda mami? Ven, tío. Que me dejes. Eh, espérate, dulce, cálmate, güey. Eh, espérate, eh, hazte es para allá, hazte para allá, hazte es que para que pa allá. No a mí siempre bien? me hacen eso, güey. Eh, no, no, siempre no, wey, me hacen espérate, eso. Wey, y siempre espérate. les digo, güey, eh, que no debes que no mames, güey. Manda lo siguiente, tepo. Piché morra loca, güey. Al chile, no, hombre, estás bien loca. Oigan, no, no. güey, es que el chile. No, cálmate, siempre me güey, Al chile. Por eso por eso. Cóbrale los chavos gratis, güey. Cóbrale los choc gratis que le diste. Pues estamos llegando al fin de este bonito programa. ¿Cómo ven? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal? Yo me sentí, yo me sentí raro bailando. Te, pues es que no sabes bailar, güey. Sí, se nota es bien, el pedo. Pe, pe, Entonces, chaqueta, pego, es pero, pero pues peligro. bueno, oigan, pues a mí la verdad me divertí bastante, me gustó un chingo este programa. Y pues bueno, recuerden, Rosa, recuerden por favor activar la campanita para poder estar recordándoles cuándo va a empezar el programa y que sigan viendo nuestro contenido. Y ¿dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar? Tepo. Hey, claro que sí. A mí me pueden encontrar en TikTok como... Tepo Oficial MX, me pueden encontrar en Instagram como Tepo.oficial, en Facebook como el Tepo Oficial y en YouTube, como esto no es mío, nos encuentran a los tres. Claro que sí. Excelente, excelente. Y a Bueno, miren, a mí me pueden buscar, a mí me pueden buscar en Instagram, en TikTok, como que hongo soy Neira, y en YouTube, como esto no es mío. Oigan, y también dense la vuelta para, para el Facebook de la Dulce y del Tepo, que están subiendo contenido chidito, la verdad, eh. Como, como Tepo.oficial y DulceWally10. DulceWally número 10. Número y 10. pues bueno, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, este, eh, y en otras aplicaciones, pero no voy a decir cuál. Y a mí me pueden encontrar como dulce Wally oficial o dulce DulceWally eh, número 10. Así que eh, muchas gracias a nuestros amigos de Ciber tv por darnos la oportunidad. Y la verdad es que estamos bien emocionados y súper felices. Muchas, eh, gracias la muchas gracias a la producción. Muchas gracias a la producción. La la bañó, la neta. La neta. Nuestro primer programa con Silve. Eh, yeah. Oigan. Bueno, pues ya nos vamos. Recuerden, activen la campanita y nos vemos en el próximo programa de La Dulce Verdad. Nos ¡Vámonos! vemos.